Yo vi el sábado, el sábado fue, el sábado en la noche, en la hora ahí. vi cuando Amelia Alcántara se comió vivo a Marvy y a su pareja. Cuando yo lo vi, yo estoy viendo a Amelia media chivirica. ¿Qué el uh. Ella dice en el mismo video que ella tenía para el champaña en la cabeza. Ella lo dice en el mismo video. Los borrachos dicen la verdad. ¿sí? Y los niños dicen ¿sí? Los borrachos y los niños dicen la verdad. Hay gente que se aprovecha del romo para decir la verdad. Pero en este caso no fue tan verdad. Porque Mar B tiene muchos éxitos. pana de nosotros. Eh, personas que nosotros apoyamos. Lo que dijo de tu Tuesca, tú sabes, no lo voy a discutir. Porque puede ser que sí. Pero ella habló cosas. Habló cosas personales de Marvin, de su pareja. O sea, y yo creo que cuando ya tú pasas a decir cosas personales. Pero todo lo que dijo sobre su pareja, que Jen y Marvin se llevan muy bien. Hacen una muy bonita pareja. Hacen una muy bonita pareja. Y, y yo creo que ellos hacen, una, y ellos hacen un buen equipo. Pero estar culpando a esa muchacha, esa chica, porque marví diga, por esa muchacha se fue a lo personal. Pero el problema aquí, señores, yo creo que Santiago Matías no suspendió a Marbí, perdón, Mar B no, perdón, a Meli Alcántara, no la suspendió porque él, ella hablara mal de Tuesca o de Marbí. Aunque lo que ella dijo de la esposa de Marbí se pasó de la raya como que, que ella que como que lo odia mucho, que por ella dije que, que está en crisis o, o que está en baja, pero que el problema yo creo que pasó aquí, que fue la razón del por qué la suspensión, era en lo, en lo que yo día not, en lo que se dio a notar, es que la tipa tenía par de tragos, encendía. y en esa boca comenzó a hablar y a soltar y que si no la agarran, mira. En una, entonces a lo último se ve que Melvin de León y el equipo del programa se van de la cabina y la dejan hablando a ella sola para que, se gane ella su boda. para que ella se gane su problema sola entonces yo no creo que Santiago que Santiago Matías la haya suspendido a ella por lo que dijo en cierto modo sí del programa, no creo que fue por eso vi a la Bernie y vi a Robert Sánchez apoyando eso no creo que fue por eso lo que sí yo creo que fue y es lo que tengo entendido, es por la manera que ella fue al el programa. Es, creo que fue por eso, por la manera que ella fue ebria al programa. Ella misma lo dice en el mismo programa y dice: Yo me tiré para pa el copa. copa, tú sabes. Y. ¿Y por sí. ¿Tornamente? No, temporaria, temporaria. Pero recuerden, señores, que hace poco Amelia tiene una demanda. Tiene mucho ya. La vergüenza que la demandó la beba, la beba Rojas, el amor platónico de José Luis, cuando la beba Rojas hace poco la demandó porque ella dijo algo en contra de, que la beba que supuestamente utilizaba la cama para llegar a los productores, entonces la beba vino y lo demandó. Entonces yo creo en ese sentido que tal vez esta fue la, como que dieron, espérate, la la gota que me y, no, espérate. y más, y vuelvo y digo, no fue por lo que dijo, aunque lo que dijo de Marvin estuvo mal, pero yo también creo que, porque ella ha dicho cosas peores de ahí, ella ha dicho cosas peores de ahí, a mí le ha dicho cosas peores de mí, lo que pasó fue que ella estaba... Sí, una pregunta, Marvin todavía está bajo la firma, de lo puedo. No, no, todavía no, no, no está concreta la división. Se sabe que ellos dividieron a los focos y Marby, pero no está concreta y siguen siendo vanas, son amigos. Igual que Melvin de León, que estaba en el mismo programa, es el manejador de Marby, o oh, no sé si ya todavía lo es. Mm. Entonces, Marby, y Melvin se paró de ahí porque Melvin respeta a Marby y respeta a la esposa de Marby. Entonces, ahí Amelia. Yo creo que la suspensión, porque tú estás clara de que tú debiste pedirme lo no disculpa y decir, bueno, yo. Bueno, ni que. Ah, y que así la sorpresa, Ay, qué sorpresa, injusto que me hayan suspendido por yo hablar mal de, de Marvin. No, mi amor, yo no creo que fue porque tú hablaste mal mal de Marvin. Yo Pero creo que, que por la manera en que tú lo estabas hablando. Y ese. Es para allá, que va, eh, que si seguía hablando, mira, soltaba de esto. No, espérate. No, no, que ya... Y tienen ya que si ella va para el programa y, y esa que está un poquito... Eh, tú sabes, red dije happy. No hables mucho. No mucho o no vayas.